Elena, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? bien, muy contenta de estar contigo aquí. <risa> Me alegro muchísimo de que, bueno, de que nos acompañes hoy en un webinar que hemos preparado con mucho cariño uh, para hablar un poquito de, de Canadá. Nos vamos a centrar hoy en Canadá. Eh, pero bueno, primero de todo pues presentarme yo para los que no me conocen, son, soy Marta Caparrós, eh, directora de YouTube Project y como sabéis pues eh, obviamente todos los que nos conocéis eh, nos conocéis básicamente porque hemos estado vendiendo mucho el destino a Australia para aprender inglés. Y que, bueno, el COVID, que es de lo que vamos a hablar hoy con Elena, nos ha hecho pues, cambiar un poco y buscar otros destinos y buscarnos un poco la vida, ¿no? Porque, eh, pues obviamente, Australia cerró sus fronteras y eh, uno de los destinos que tiene más sentido para nosotros ahora y que los estudiantes están eligiendo más es Canadá. Elena, eh, directora de comunicación de Atrápalo, he visto que ya hace cinco años que estás allí, ¿no? Sí. También. Yo también, siempre pienso que soy nueva y el tiempo pasa volando. Oye, eh, atrápalo, ¿no? Al final para mí es un referente, ¿no? Eh, compra de viajes online, entradas, espectáculo, aire libre, diversión... Total. Caos, Se nos, ¿no? se nos cayó el mundo, o sea, de repente nuestro lema es o sea, quemar el sofá, o sea, no puedes estar en el sofá de casa, siempre hay un plan para hacer, ¿vale? Siempre hay un concierto, una actividad, un espectáculo, viaje, escapada, da igual. Entonces, eh, de repente nos encontramos con la pandemia que fue como una especie de, de shock eh, para todos, pero para nosotros era en plan, ¿y ahora qué hacemos? O sea Pasadas las dos primeras semanas, que más o menos era un poco sobrevivir, es, ¿vale? ¿Y ahora qué plan tenemos? Porque esto va para muy largo y la gente no va a poder salir de casa. Entonces, lo que intentamos fue eh, seguir, digamos, comunicando comunicándonos con la audiencia ofreciendo otros planes de ocio para hacer en casa, no todo lo que hemos visto todos, ¿no? pues conciertos en directo, magia para los niños, juegos de mesa en familia, o sea es verdad que yo creo que ha sacado algo muy chulo, eh, es eh, la creatividad a tope, no la gente en casa, eh, los TikToks, o sea, hemos tenido muchos recursos, la suerte es que hemos contado con mucha tecnología, o sea, me gustaría haber visto este encierro sin Netflix y sin conectividad, sabes pero, pero es verdad que ha sacado cosas muy chulas, eh, y nosotros al final pues era, oye, mantengamos fiel este espíritu de pasárnoslo bien, de seguir haciendo cosas aunque estemos encerrados con todas las limitaciones pero esperando que cuando esto arranque pues volvamos a tener esas ganas no y, y con más ganas más ganas de vernos y de, y, de, y de retomar nuestra vida, lo que pasa que es verdad que a la vez yo creo que nos ha, nos ha hecho eh, valorar y frenar un poco y pensar si realmente tiene sentido volver a todo tal como lo estábamos haciendo o replantear muchas cosas uh -huh, 100% yo creo que eso nos ha pasado a todos y nosotros que somos los primeros interesados en que todo el mundo vuelva a viajar a tope y la gente está realmente ya con ganas de, de viajar a tope pero sí que es verdad que yo creo que es una pena después de lo que hemos pasado ¿no? que no, no nos quedemos con ningún aprendizaje pero yo creo que ha sido muy duro las empresas han sufrido muchísimo empresas como la nuestra y todo nuestro sector está eh, tocadísimo y vamos a tardar en recuperarnos y eso claro, o sea, cuando miras eh, pues, ¿no? en el día a día, en puestos de trabajo en sueldos y en en muchas cosas que, que, que van a sufrir y que, o sea, que siguen sufriendo, pues eh, es una pena. Entonces, ya que le hemos tenido que pasar, que nos sirva ¿no? aprovechar esos aprendizajes para enfocar un poco el futuro de forma más sostenible. ¿no? Uh -huh, total. Yo creo que es el gran reto, es el gran reto y los que, y los que sobrevivamos, que por suerte sobreviviremos, eh, tenemos que enfocarlo así. No, totalmente. Es lo que hablábamos ¿no? hace un ratito que, que realmente una de las cosas que más me impactó a mí de, de la pandemia es cuando decían que, por ejemplo, ¿no? que habían delfines en, en el norte en sí. el, constantemente, que salieron todos los animales. Eh, es una cosa que te hacía reflexionar y decías, ostras, es que están ahí simplemente que están todos ahí pobres que no sí, pueden Los tener tenemos acorralados. Los tenemos, sí. tenemos reprimidos. Reprimidos totalmente, ¿no? Y sí. eso que, que, ostras, a mí me hacía, me daba, me lo pensaba mucho, ¿no? Decía, ostras, ¿qué podemos sí. hacer para que esos animales, mejor no se sientan tan reprimidos, pero que a la vez no, no, tampoco podemos dejar de viajar. No, de viajar, obviamente. ¿no? no, y aparte hay una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando decían esto de, de ostras, el mundo respira, ¿no? El mundo está mejor porque no, no está el, el impacto del hombre, estamos todos encerrados y mira qué bien la naturaleza, el aire limpio dices, ya, pero es que el hombre forma parte de este ecosistema, no podemos desaparecer, o sea, ¿sabes? El tema es cómo conseguir, convivir y, y, y con un impacto, ¿no? Mucho más responsable en este ecosistema, pero, por supuesto, vivir, o sea, la solución no es que nos quedemos todos encerrados sin movernos, claro. porque esto no, no es para siempre. No, totalmente, nosotros, mira, al final, eh, nosotros sí que no nos dedicamos tanto, eh, de hecho, vamos, no tenemos los estudiantes como mínimo, lo que hacen es eh, moverse por un mes, como mínimo, ¿no? o sea, son ya. días largos, pero sí que es verdad que, que, que, ostras, ¿quién nos iba a decir a nosotros? No, hace no un año o dos años me dicen, mira, que es que van a cerrar las fronteras y todo lo que has hecho hasta ahora, <risa> atrás de... Va a desaparecer, ¿no? Y, y, y no sabes... Bueno, yo, yo lloraba, ¿no? Hace un año lloraba y decía, pero ¿qué pasa? No, no, era devolverme mi vida el tema, claro, es que nos han cambiado la vida de golpe. Pero luego también yo creo que en esto, por ejemplo, de las fronteras ha pasado otra cosa muy chula y es eh, que nos hemos sentido todos igual. En el mundo, esto no, no a mí me había pasado nunca a mí. O sea, tener esta sensación de estar igual de vulnerables con los mismos miedos, ¿no? estos insights que buscamos siempre para comunicarnos con la gente, es que teníamos todo el planeta el mismo insight, que era ¿no? el miedo y, y la incertidumbre y el qué vamos a hacer. Entonces, esto es súper potente como, como comunidad totalmente y, y, y yo creo que a nivel de ostras de, de pues eso de sentirnos que es que es que las guerras digamos, y las fronteras y, y todo, todo esta, esta lucha de poder que tenemos es que no tiene ningún sentido lo que hemos de es de cooperar mucho más para, para tener un mundo mejor y donde podamos coexistir porque además ahora estamos en este punto que está todo tan globalizado que no por mucho que nos empeñemos no podemos ir por libre o sea, incluso para el desarrollo de la vacuna, para la inmunidad de grupo, o sea, es que no podemos ir por libre. Entonces somos todos uno. Entonces yo creo que esto, ostras, también está bien que, no, que seamos conscientes y que, y que este ciudadano del mundo y este ciudadano global que ya hace años que, que sentíamos que era así porque nos movíamos por todo el mundo, hmm. pero es que nos hemos dado cuenta como de golpe, total. Totalmente. Pero, pues, sí. Cameo. <risa> Ah, eh, sí, sí, totalmente o sea, al final hay algo que dentro de Atrapa lo estéis como mmm, digo no, ya no digo preparando pero algo que estéis realmente pensando en hacer para el futuro en este sentido, es decir eh, pues a lo mejor, me lo invento eh, no pues no, no incentivar a lo mejor ¿no? esos viajes de, de ida y vuelta 24 horas Sí, yo creo que ahí eh, va a haber un cambio importante porque estaban surgiendo iniciativas, sobre todo entre la gente joven, que además da mucha pena porque piensas, ostras, eh, nosotros lo hemos hecho y ahora no les, por qué les decimos a ellos que no lo hagan. Pero, pero es verdad, o sea, al final los contextos históricos que nos tocan vivir pues a los que son, ¿no? Y nuestros abuelos vivieron una guerra y nosotros, ¿no? Pues a, a, a la generación joven de ahora les ha tocado esto. Y seguramente pues el modelo que, que venían impulsando eh, algunas, a, algunas startups sobre todo que era ¿no? de, de viajes flash, de viajes relámpago, de, de escapadas incluso sin saber el destino da igual, ¿no? ¿Cuánto tienes? Nosotros teníamos un un, bueno, seguimos teniendo activo un, un proyecto que es la lanzadera que es no me digas dónde vas, o sea, da igual, dime el presupuesto y te lanzamos, ¿vale? Tengo 30 euros, pues con 30 euros, ¿dónde me lanzas? Pues eso que te, tenía mucha gracia, ¿no? En ese mundo de, de gente joven con ganas de, de ver mundo y de, oye, que todo el mundo tenga derecho a ver mundo, no hace falta ser ricos, ¿vale? Para, para viajar seguramente tampoco tiene sentido o tampoco lo podremos mantener. Primero porque ella tampoco era muy sostenible a nivel de costes eh, sí. y luego pues porque, porque no tiene sentido. Tiene sentido yo creo aprender, enriquecernos ¿no? de la cultura. O sea, cuando tú vas a ver Mundo tienes que eh, sumergirte un poco ¿no? en, claro. en un destino con todo lo que eso implica y todo el aprendizaje y la riqueza que eso trae. El, sí. el ir por irte a emborrachar con tus amigos de fin de semana a, a, a cualquier lado en vez de, de en Barcelona, pues, pues igual no tenía mucho sentido. O sea, si vas, ¿no? Que, que viajes con conciencia y aprovechando este destino, aportando algo, incluso nosotros ahora estamos muy volcados obviamente en, to, en poner este punto de, de sostenibilidad en, en, todo, en todos los viajes y, y ya las compañías aéreas están invirtiendo mucho en tener programas de, de revertir, los trenes también, los trenes de hecho ese es eh, el medio estrella ahora porque ya siempre han estado eh, potenciando mucho esta imagen de que, de que es eh, el transporte que menos contamina. Y además revierten parte de, de sus beneficios ¿no? en, en reducir ese impacto ambiental, las emisiones de los aviones también, incluso ya tenemos proyectos para medir las emisiones de cada una de las compañías y poder, digamos, que el usuario pueda premiar a esas compañías y volar con esas compañías que reviertan mejor eh, su impacto ambiental. Eh, y sus beneficios eh, en el medio ambiente, o sea, hay, hay cosas que se están trabajando. Ya. Pero sobre todo yo creo que a nivel de. esto ya es muy, muy personal, ¿no? Y de cada uno, pero que, que sería chulo pues, tomar conciencia de que cuando estás en un destino, también pues, no maltratar los destinos, ¿no? acabar un poco con ese turismo de borrachera, que sí. igual aquí también llevamos años luchando contra esto, pero que igual es el, ha sido el bueno el acelerador ¿no? para hacer estos cambios. Totalmente. ¿Y qué opinas de.? de del pues de todas estas compañías aéreas, low cost, lo que hablábamos, ¿no? ¿Crees que realmente vamos a volver a, a volar por 30 euros? Eh... Esa es la pregunta del millón. Totalmente. La verdad es que lo vemos, lo vemos complicado. Ahora mismo en el sector, por lo menos, eh, vemos que, que sí, a ver, seguirá viendo low cost, pero no, no a, al nivel que estábamos llegando, es que estábamos vendiendo billetes por 10 euros. Es que si tú lo piensas, no puede ser que te salga más barato irte a París que, que bajar en metro a, a dos calles de tu casa, que es lo que estaba pasando, según cómo. Mm. Y, y entonces yo creo que esto no, no volverá. Habrá un low cost, evidentemente habrá compañías que gestionarán sus recursos y, y porque incluso muchas veces es la misma compañía que tiene sus dos líneas de negocio y, y, y ahí evidentemente hay estrategia comercial para incentivar un tipo de viajes. Pero, pero yo creo que tan tan tan al low cost incluso es que nosotros como viajeros tampoco deberíamos buscarlo. O sea, deberíamos eh, entender que, que un viaje pues, eh, tiene unos costes mínimos y que siempre que hay un low cost, o sea, cuando tú te pasas de, digamos, que ya estás bajo margen, o sea, bajo precio de coste, alguien está pagando ese coste. O sea, si no lo estás pagando tú, lo está pagando alguien. Entonces, ahí en la cadena de valor hay mucho perjudicado. Entonces, yo creo que también es un tema del consumidor de ser un poco conscientes de que no es gratis. Cuando tú estás dejando de pagar algo, hay alguien que está pillando por otro lado y es así. Yeah. Pero, Lo mismo que con todo tipo de productos, ¿eh? no solo con los viajes. Pero... Claro, no, no, totalmente, pero yo creo que es algo que es a la gente joven, ¿no? Y, y, y no tan joven ¿eh? también, pues no, sí. no, y más ahora, como estamos con, con la ruina que llevamos encima, que todo el mundo quiere todo barato, claro, obviamente, claro, claro. A mí muchas veces ¿no? nos, nos preguntan, incluso para ir a Australia, Canadá, otros destinos que tenemos, eh, nos preguntan, oye, ¿cuál es el, el billete más barato? ¿no? ¿Cómo puedo hacer para llegar? Tengo este presupuesto. Y claro, dices, ostras, pues yo, yo opino como tú, ¿no? Hay mucha gente que nos viene con, no sé, me lo invento, eh 500 euros y dices, no, es que... Es que, es que no, es que es imposible ¿no? y, y otra, otra de las cosas que creo que es súper importante que has dicho es que realmente deberíamos eh, cuando viajamos ¿no? y es algo que también potenciamos nosotros mucho en YouTube Project, que es cuando llegas a tu destino eh, ábrete al mundo, no claro. eh, conoce la cultura, eh, por ejemplo en Australia involucrábamos a los estudiantes hace tiempo, ¿eh? ahora hace tiempo que no lo hacemos pero una de las, de las cosas que, que hacíamos era involucrar a los estudiantes en, en la recogida de eh, de, de colillas en las playas por ejemplo ¿no? entonces eh, los sábados por no la mañana es, ¿no? eh, intentábamos que los estudiantes fueran a un punto concreto y con, pues, con una organización eh, intentábamos pues que ellos nos ayudaran, nos ayudaran a recoger basura ¿no? o sea aportar un poco ¿no? Claro. Al en, el, en el que vas y creo que eso, eso sería eso creo que debería ser parte del viaje ¿no? Total, total que, que Vas a aportar algo al sitio donde vas no solo vayas allí a visitar y a pegarte cuatro cervezas, sino que realmente pudieras aportar Eso sería buenísimo y de hecho yo creo que es una vía muy interesante a, a, a explorar digamos para conseguir que mucha más gente que a lo mejor por presupuesto no puede viajar pero poderse financiar el viaje con, con este tipo de acciones, no haciendo obra social en el lugar de destino que a ver, obviamente luego es difícil de gestionar todo esto, pero me parece que sería muy interesante por parte de las agencias por ejemplo, o de, o de iniciativas como la vuestra, pues promover esta, estas opciones, ¿no? Que, que, que la gente pueda encontrar eh, vías de, de, de financiar su viaje pues haciendo algo positivo para el destino también, que también da un poco más de sentido ¿no? a, a tu llegada a ese destino Me acuerdo que, que ¿te acuerdas de los incendios que hubieron en Australia? Sí, ¿No? total fueron? Pues, me, acuerdo, eh... me acuerdo que estabas tú ahí todo el día Sí, sí. A pie del cañón. Sí, Fue un sí. desastre. Y me acuerdo que empezaron a. Había una iniciativa concreta que pedía a, a gente que, si podían irse a Australia a ayudar a, re, o sea, a reconstruir pueblos, a levantar claro. cenizas sí, sí, y tal. Sí, sí. Eh, pero tenías que tener unas condiciones: tenías que ser o electricista o. O sea, realmente. Claro. Que, no, no que vayas allí, que realmente vayas a ser un estorbo, sino que tuvieras claro, claro. condiciones mínimas, ¿no? Y me, pare, me parecía, o sea, súper interesante porque al final hay muchos sitios también, muchos como, como destinos como Australia, otros destinos que lo, el problema que tienen es que no tienen gente, ¿no? Tienen claro. es un desastre así y no tienen gente, entonces, no sé, creo que, que molaría mucho, ¿sabes? Que sí. al final potenciar, ¿no? Que la gente que viaje, pues cuando sí. llegue al destino, pues puede hacer algo por el destino también sí. ¿no? que, que, que ayudemos es verdad que es, que es una idea como muy naif y muy idealista que nosotras somos así <ríe> y que el mundo eh, no, es tan, no es tan sencillo pero es que realmente yo creo que tiene todo el sentido y que mm -hmm. pienses que cuando vas a un sitio te apetece aportar algo a ese sitio porque es, la, es parte de la riqueza de los viajes y yo creo que el sentido que tienen que tener los viajes, ¿no? Es que es crecer... O sea, tú cuando vas a un viaje te transformas. Yo siempre lo digo, es que viajar por viajar y meterte en, en un sitio y, y que estés con, con tus amigos y haciendo lo mismo que harías en tu casa, pues quédate en tu casa que es más barato. O sea, claro. si, si vas a un lugar es para empaparte de toda esa cultura y, y todo ese aprendizaje y esas experiencias que es, que es lo, lo bonito y, lo, y por lo que tiene sentido que sigamos viajando, ¿sabes? Totalmente, total. Y tú crees... o sea ¿Cómo, ¿Cómo crees que van a volver? Vosotros, ¿cómo estáis viendo los viajes en los próximos meses? O sea, con muchas restricciones, ¿qué es lo que crees que va a pasar en los próximos meses? Bueno, ahora hay un punto, eh, ya está como bastante, la gente está tranquila, o sea, ya empezamos a ver la luz, cosa que nos hace una ilusión, o sea, yo te digo, no veía números verdes desde hace un año y ahora empezamos a ver ya un poco de alegría y, y la verdad es que, ostras, da gusto. Obviamente no estamos a los niveles que tendríamos que estar, o sea, yo creo que hasta 2022 nuestro sector no se va a recuperar en términos de, de negocio, digamos, pero sí eh, los grandes viajes tampoco, o sea, es verdad que la larga distancia da mucho miedo. Todo el sector lo que se ha volcado sobre todo es en, en los seguros, en todas las facilidades de cancelación, porque es al final lo más importante, si no, no reservas nada. Entonces, eh, ahora están todos los esfuerzos volcados en eso, en ofrecer mucha flexibilidad para cambios de fechas por si hay imprevistos. Y entonces hay que estar muy informado por la, las propias regulaciones de cada país, que ahora prácticamente pues eh, hay que informarse mucho, pero prácticamente ya es pues estar vacunado, o tener un PCR, o tener un test de antígenos, o no, pero ir muy bien, pues o sea, es que el otro día justamente de Canadá, un amigo mío de Canadá, que no se había informado bien, y no le dejaron volar, porque le, porque le faltaba una dosis de la vacuna, ¿sabes? Y entonces, ostras, es... Te has de informar muy bien ¿por porque es una liada, si no, llegar en el momento y que te falte algo. Pero en principio, si tienes todos los requisitos para volar, eh, se puede, puedes moverte y sobre todo, lo que sí que estamos viendo es que los viajes internacionales bueno pues te piden más cosas y entonces la gente de momento aquí en España está volando mucho y moviéndose mucho, incluso ni volar en tren ni en coche... Mm. Turismo nacional, o sea, hemos vuelto al turismo de posguerra, o sea, este verano va a ser turismo nacional. Islas, costas, Canarias, esto sí, porque la gente tiene muchas ganas de playa, obviamente, mm. pero, pero bastante turismo nacional. Europa, todavía Europa, ¿sabes? Zonas que te den más tranquilidad. Islas griegas, se está moviendo mucho, Grecia, Turquía, toda esta zona. Mm -hmm. Yeah. Pero bueno, los y Caribe también, porque Caribe al final son de estos paquetes que tienes todo cerrado. Bueno, claro. es que claro, nuestro, nuestro modelo de, de, de viaje, sobre todo, es muy vacacional puro, eh, modelo Caribe, pulserita, pues este también, porque ya es, ¿no? que tienes todo un paquete muy, muy cerrado y bastante Que no da tanto miedo. Bueno, ya te digo, la en la semana pasada que volé de Australia aquí a Barcelona, fue increíble. Fue, daba, daba. Daba incluso cosa, porque nos subimos al avión y no había nadie. Ya, ya, ya, esto es muy fuerte. solos, 15 horas, eh, habían yo le decía a, a Uri, esta es toda la gente que vamos, ¿no? no. Esta la sala de espera, ¿sabes? Que normalmente cuando vas a subir hay colas, sí, ¿no? Sí, la, sí. la sección 1, la sección 2. Vuelo no, se... solo. No había nadie. No, no, no es muy fuerte. Y, y, y piensas... Daba como, como, sí, como un poco de... de, de bueno, razón. es que hemos vivido muchas escenas y con todo esto de, de, de película de miedo. Sí, sí, era de, de película de ciencia ficción. Sí, no, veías que... Pero, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Eh, que creo que también se está moviendo mucho es Dubái. Eh, que nosotros lo hemos abierto como destino. Sí. Y conozco un montón de gente que... Y está Y Malta. Y Malta, Malta o sea, que es un vestido muy chulo. Están, más cerca, están sí. más cerca y de hecho cuando nosotros fuimos a Doha, paramos en Doha, estuvimos un par de horas para coger otro avión para llegar hasta aquí y el avión estaba a reventar. O sea, fuimos de un extremo ¿no? sí. a otro. Y sí que es verdad que yo creo que bueno, al final Dubái, Doha pues sí, no se considera, obviamente, no es, eh, no está tan cerquita, pero sí que creo que es destinos sí. que también, yo creo que también influye mucho si hay cuarentena, si no hay cuarentena. Total. Y los, la restricción ¿no? que, hay, que hay en Sí, los... sí, la situación propia del país, que sabes que te van a poner más problemas para hacer cosas también, porque si, si está la, la movilidad muy reducida en el destino, pues tampoco lo vas a poder disfrutar. Exacto. Pero es curioso, porque nosotros que nos hemos pasado toda la vida, eh, o sea, que sabíamos que el, el, el foco del mensaje era precio, diversión, disfruta, tal, y ahora es seguridad, cancelas, sin problemas, eh, cobertura sanitaria, destino seguro, o sea, es como surrealista, pero en todo el sector ves cómo han cambiado los mensajes, es totalmente. que realmente es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, sí, totalmente, sí, nosotros estamos igual, ¿eh? al final hemos tenido que adaptarnos y, y es como que daba, da... no, no veo, no o sea, sí que veo, obviamente veo la luz y, y veo en nuestro sector también se ve no que estamos como saliendo sí. eh, un poquito sí. pero eh, todavía no es como que wow no te preocupabas de nada hace dos años eh, solo te preocupabas de los números y de sí. y y tal y ahora te, realmente dices ostras es que esto puede volver a pasar no o sea yeah. tengo que mantenerme eh, en alerta no y prepararme y realmente ser mucho, mucho más consciente eh, tener esas políticas de cancelación siempre porque es que no sabes lo que puede pasar no esto yeah. es como es como un toque que nos ha dado la vida de decir hey cuidado sabes Total. que no sois no sois los Total. dueños del mundo Total. en un momento ya no es un, una guerra un tal que tienes ese miedo no es que es es un bichito. Impredecible, ¿eh? impredecible totalmente. Exacto, ¿no? Que te lo dicen hace no, una pandemia. Es una pandemia, es que ah, yo tenía que, que sí. aprender qué significa pandemia. Sí. ¿no? Bueno, y ahora todos somos biólogos, todo lo que hemos aprendido con toda esta información que tenemos, que tú no sabías lo que era un PCR hace dos días, ya lo sabe todo el mundo. Sí, sí, son, son temas de, de, que nos, nos han sumergido en una realidad que era impensable hace unos años. Totalmente, totalmente. Pero bueno, oye, eh, Elena, al final, mira, eh, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Eh, sí, yo a él, él me gustaría pensar que sí. Yo, yo creo que durante. Bueno, mira, durante un tiempo vamos a aprender, yo creo que luego nos olvidaremos sí. porque nos olvidamos de todo. Es exacto, que la historia desgracia. nos lo ha demostrado, por desgracia. Exacto, o sea, el, el hombre vuelve, vuelve. Sí, es como que nos gusta, ¿no? Eh, tropezar la misma piedra sí. no pero bueno, sí. quiero pensar que a, a mí al menos a nivel personal sí, sí que me, ha, me, ha, me ha dado mucho que pensar y, y sobre todo de decir, vale eh, es que no somos, no puede pasar cualquier cosa en un momento y, y los sí. planes todo lo que tú puedes llegar a tener planeado pues... para mí la gran, la gran lección es eh, una cura de humildad que nos hacía falta, que estaba todo el mundo haciendo sus proyecciones a cinco años y Exacto. todo eso, ¿eh? de, de los números también, a nivel de empresa también, y tu plan de carrera, y tú que ahora en cinco años, me veo aquí, tú no te ves en ningún lado, o sea, Exacto. olvídate eh, ¿sabes? La, la vida va por otro lado y tú tienes que ir ahí y surfear, o sea Exacto, y aprovechar el momento también eh, sí. 100% eh, hay que tener, eh, pues eh, intentar ser lo más pues sí. eh, viajar de forma sostenible, intentar hacerlo bien, ¿no? pero a, a la vez también disfrutar del momento porque al final sí. no sabemos cuándo va a volver esto, no No sabemos sí. si realmente vamos a tener una vida pues 100% normal, si vamos a volver a, a viajar, no No sabemos si este loco os volverá o no. Así que yo creo que al final lo que hay que hacer es eh, intentar disfrutar al máximo ¿no? y aprender también de lo que ha pasado y, y ya está, tú. Y ya sí, está. sí, total. Pero bueno, que toda esta gente joven que está con oportunidad de, de ir a estudiar y a trabajar fuera, que, que lo aprovechen. Que aunque esté difícil, si quieres, Puede. puedes. Y son Exacto. las mejores experiencias de la vida, eso no se lo quita nadie. Así Exacto. que, y más, mira, nosotros siempre hemos sido muy defensores de las experiencias, porque al final nosotros no vendemos productos, vendemos experiencias. Yo siempre digo, es que todo lo que te compras, pues bueno, se, ya está, no te lo has comprado, se queda ahí. Pero la experiencia es algo que te llevas tú para siempre. O sea, siempre. Es inpatible entonces ahora todavía muchísimo más tendría que ser obligatorio que todo el mundo tuviera un año, eh, estuviera un año estudiando inglés o lo que quiera en otro país porque creo que es algo vital que todo el mundo debería debería, ¿sabes? en vez de que después de la selectividad te vayas a la universidad, después de la selectividad deberías irte a viajar un año en un país, aprender un idioma el idioma que, que quieras, no hace falta que sea inglés sí. ¿no? porque realmente ahora no que vamos a hablar de Canadá, es que es un destino es, es una un... maravilla Canadá Yo, al final pienso si estás en España, donde estés, en Colombia, en Chile, donde estés, y no estás bien donde estás, y tienes la oportunidad de irte, pues aprovecha, ¿no? Totalmente. Yo, yo creo que eh, es verdad que ahora viene un momento muy de prudencia, porque ¿no? esta incertidumbre y este miedo ha quedado un poco... Y, y mucha gente se ha, se ha podido bloquear desde de hacia dónde tiro ahora, y por eso creo que es súper importante romper los miedos. Totalmente. Porque los miedos son, son humanos y siempre están ahí, pero... Pero yo siempre digo, la vida es de los valientes y hay que romper los miedos y lanzarse a las aventuras que, que luego no te arrepientes. A mí me pasa con muchísimas cosas que me dan mucho miedo y luego me le y digo, menos mal que lo he hecho, porque es que esto ya no me lo quita nadie y luego lo disfrutas un montón y además creces un montón como persona, te sientes mucho mejor por haber logrado superar eh, miedos. Entonces yo, sobre todo eso, a, a la gente que está pensando en irse eh, a estas edades, que lo hagan, que luego no saben cuándo podrán volver a hacerlo... Totalmente. Y lo bien que te lo pasas y lo sí. mucho que aprendes, la gente que conoces, la cultura, la otra comida, otra... es que es brutal. Sí. ¿no? A mí me flipa. Yo si volviera atrás otra vez lo, lo repetiría mil veces no y, y si y lo hubiera hecho antes porque lo hice sí. con 25 me hubiera ido con 20, ¿sabes? Pero sí. bueno, Elena. Eh... Oye, sí, que ya nos estamos enrollando mucho. <risas> mil gracias. Mil gracias por, A vosotras. por apoyarnos siempre también. Atrápalos siempre, estáis ahí eh, apoyándonos en nuestras becas. Muchísimas nos gracias. Encanta. Um, espero que, bueno, que volváis a resurgir poco a poco y estoy segura porque al final la trapa no mola demasiado y muchísimas gracias. Manuel. Qué bien, gracias a vosotras y que también que os vaya súper bien, que la gente disfrute y, y nada Y aquí les dejamos con súper información de Canadá. Así que... que me encanta Canadá, es un destino que me chifla. Yo estuve dos meses solo viviendo en Canadá, un verano, pero estuve dos meses y me lo pasé ah. súper bien. Wow. Es una maravilla. A mí, me, a, a mí es un destino pendiente. No he estado yo. Y la gente, no, y la gente es, es genial. A mí me encantan los canadienses. Canadienses, ya, ya pasa, como los australianos. Bueno, sí, es un poco perfil. Muchísimas gracias, Elena. Un gracias abrazo a vosotras. Y que vaya muy bien. Hasta pronto. Chao, ah, chao. Adiós. Adiós.